Los alumnos y alumnas del Colegio Ramón y Cajal, mediante los cauces democráticos de participación, revisan y aprueban la presente constitución escolar. Artículo 12. Los alumnos y alumnas tenemos el derecho a participar en los asuntos que nos afectan, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal que tengan representación en consejo escolar. Bueno, buenos días. Eh, hemos querido empezar con esta Escolar porque ahí queda recogido el motivo de que estoy hoy aquí, eh, en mi casa, en representación de la comunidad educativa, eh, educativa del Partido, y Feli y, y Mario en representación de la Soy Feli, soy alumno de sexo, tengo 11 años y soy un bibliotecario. Soy Mario, tengo 11 años, voy a sexo de primaria, llevo 10 años en el colegio del Partido. Y... bueno pues han eh, venido ellos dos en representación en sexto, solo hay cuatro alumnos eh, somos una escuela pequeña y igual que eh, esto no está preparado otros foros, el año pasado fueron los de sexto siempre nos acompañan los de sexto y el año que viene si nos invitan me dan los de sexto y contarán lo mismo porque lo están viviendo día a día el proceso de participación os pongo un poco de bueno quería agradecer a la familia en este caso al padre de Félix que ha traído a los, a los alumnos, eh, pues, la implicación de la, de la familia en, en este proceso de participación. Eh, quería también agradecer a mis compañeras en el colegio para que estemos nosotros aquí. Tenemos que hacer un esfuerzo para sustituirnos, pero creemos importante el estar aquí compartiendo con vosotros y vosotros nuestra, nuestra experiencia. Y por último, quería agradecer a la Dirección General de Participación Ciudadana, en este caso en Javier, que conocemos estado interlocutores, que nos hayan pues, invitado ¿no? a nuestra pequeña escuela rural para ¿no? Esta jornada. Bien, eh, partido que no lo conozca, es una, una pequeña localidad de 600 habitantes, está a 6 kilómetros de Arduña de Doña Burina, y hay gente que dice, yo pasé por partido no, eh, al partido hay que ir allí porque no se pasa, a los pies de la ciudad de Alcaire, la carretera muere, muere allí, y bueno, somos una escuela con un alto compromiso social, como podéis ver, pues estamos participando dentro de la red de, de escuelas de MINTI, eh, pertenecemos a la Escuela Amigas de MICED, estamos dentro de la red de escuelas de derecho. Somos internacionales, somos Escuela Promotora de Salud, en fin, ahí lo, lo ven, ¿no? Eso, eh, ¿qué implica? Pues que el funcionamiento de, de la escuela, llamamos como comunidad de aprendizaje. En el colegio estamos cinco docentes, y, y un poco qué problemas vemos, al hilo de lo que comentaba Carmelo, la dificultad de caer en la zona rural. Tened en cuenta que en la zona rural, todos los años cambian 60% el profesorado en los colegios es muy difícil darle continuidad a estos proyectos si no hay una, un, una estabilidad en los equipos docentes en Alparti hemos tenido la suerte de que si durante estos ocho años pues ese 40% se ha mantenido porque hay centros que cambian 100% a Manasí de la Sierra que está a 8 kilómetros pues en los ocho años que yo llevo en la escuela de partido ellos han cambiado ya tres veces de, de equipo docente el 100% eso significa llegar a la escuela y no saber ni dónde están las llaves del de, de, de colegio entonces todo esto que estamos dando de participación infantil eh, Félix, que es de, del Partido Mario llegó hace 20 años, ¿no? Bueno, Félix lleva desde infantil eh, mamando <ríe> la participación estamos pasando trabajo y todo esto, ¿no? Bueno, y luego, al hilo de lo que decía Jaume esta mañana, por hablar en porcentajes como el resto de escuelas de, de Aragón, estamos con un 30% de población inmigrante, que tendríamos que definir hasta qué generación lo vamos a seguir considerando de inmigrante, porque Mohamed es más mayor que yo, que pues, habéis con mi acento, me lo muy de pero bueno, eh, entonces, bueno, si hablamos del origen de la familia, pues más o menos estamos como en la media ¿no? de, de Aragón. Y un 10% de alumnados que tienen algún tipo de necesidad educativa especial. Y estamos eh, con la participación y no lo creemos no lo Y así lo reflejamos en nuestro proyecto de, de, de centro. Nuestro proyecto de centro tiene tres grandes ejes, que sería es el proyecto TIC. Los niños son nativos digitales, pero no están educados en lo digital. Y es que eh, acompañándolos, de la mano para que sean competentes digitales. Otro gran, otro eje de nuestro proyecto de centro sería biblioteca, y en la biblioteca pues eh, lo vimos, eh, apostamos, eh, somos, trabajamos por proyectos del colegio y damos libros de texto como un recurso más, pero para nosotros la biblioteca es la principal fuente de recursos. Y ahí también participan Félix, eh, bibliotecario. Sí. En eh, la biblioteca le llevamos cuatro bibliotecarios que para ser bibliotecario eh, presentas un currículum si te quieres presentar y cuando se llevabas a los profesores eligen a los a los cuatro, porque somos cuatro. Un poco del el currículum, que al primer año te daban un papelillo, que no será bibliotecario, pero ahora ya era el currículum con fotos, pues con me gusta la biblioteca, me gusta leer, con sobre y yo ellos gestionan la biblioteca. Y cuando salimos nos dan una pequeña formación para dirigir el programa ABIES, que es el, que llevamos a la biblioteca, y la llevamos en los alegrías. Eh, como somos cuatro, la biblioteca está abierta el mar martes y jueves, y dos los bibliotecarios se quedan en martes y de eso se quedan los jueves. Pues ellos participan incluso en la compra del los, de los fondo de la biblioteca, eh, al final en junio hacemos una excursión a Zaragoza, y ellos el año pasado, pues bueno, pues, con el dinero que recaudamos, en pues, fin, como tantas escuelas que se hace un mercadillo de libros, pues con pues, el dinero que se recauda, el alumnado de los pesos, que son los que participan en, en esa excursión, pues vamos a librerías y ellos deciden allí qué libro, y cuando ven que un libro cuesta 20 euros, el bibliotecario fue el primero que dice es, cuidarlo porque esto cuesta una banda Entonces ellos son partícipes del funcionamiento de la, de la biblioteca nuestro I.L.O.N. es el principal proyecto que para nosotros lo principal es la convivencia nos basamos en, una, en la propuesta de UNESCO y una cultura de paz que se basa en, en tres líneas también que sería cuidamos las relaciones, cuidamos nuestro entorno y cuidamos las la personas en cuidamos nuestro, nuestro entorno pues estamos, eso yo decía, con Greenpeace, con social Life, y todo eso lo que, lo que hacemos es porque, bueno, también justificar el por qué nos preocupamos por el entorno, sabida la de la despoblación que hay en la zona rural. Si queremos fijar la población, porque estas niñas y niños de la escuela del Partido, eh, a mí lo que, lo que tienen alrededor, tienen que conocerlo, y entonces para nosotros es muy importante, estamos a la de la ciudad de Internet, es muy importante. ¿Cómo canalizamos todo eso? Con protectores planetarios. ¿Eh? ¿Qué nos contaba lo que son protectores planetarios? Pues, eh, cada semana se hizo un grupo de niños y niñas eh, para que de semana, los protectores planetarios. Los protectores planetarios, cada, eh, cuando acaba el recreo, recogen toda la basura que han tirado <coughs> los otros niños eh, por, por el espacio del colegio. También, tres veces a la semana, miden el tiempo que hacen fuera y después en matemáticas según eh, lo que hace y cómo han cambiado las cosas. Pues bueno, pues, ya que es el de basurero, <risa> porque luego la función pues pasa por clase, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que después se pasan por clase advirtiendo a sus compañeras y compañeros pues que los residuos de papel y se dejaron en el papel, los orgánico en el compost, en los huertos escolar, se encargan también de las tareas, eh, eh, llevar el huerto escolar. Hasta se hace partidos, pero ¿eh? yo voy a deciros que en el escuela estamos 5 y hay 25 niños. Bueno, Muchas veces decimos, nos dicen, claro que dar es partidos, pues somos soy una escuela pequeña. Pero ¿cuántas escuelas pequeñas hay en Aragón que no, que no lo hacen? No porque no quieran, sino por lo que os decía de la movilidad del profesorado. muy difícil darle continuidad ¿no? estos proyectos. Otra línea que, que os decía que llevamos era miramos, la, la relaciones. miramos las relaciones. Cuidamos las relaciones esa foto que veis ahí, ahí estamos firmando el pacto por la educación que se pedía desde la escuela amiga de, de Entonces, pues ahí todos los alumnos en el colegio funcionamos en régimen asambleado. Eso significa que los 25 alumnos y alumnos del colegio nos juntamos para tomar las decisiones que afectan al colegio. Hace unos años dieron el tema de medio ambiente de, de Aragón y, y nos sorprendió porque, claro, venía dotado económicamente estamos insistiendo a los niños que tienen que participar en lo que les afecta, cuando comunicamos en el centro que le habían conseguido el premio y que tenían la dotación económica, lo primero que dijeron era, ¿cuál decidiremos? ¿en qué hay que gastarlo? Pues, ¿verdad? entonces ellos propusieron, no sé si Félix se, se acordará pues, ¿Comprar una parte de bicis para...? Claro, ellos proponían, pues, hacer una piscina, una pista de patinaje, pero ellos mismos iban desechando, no oh, pues, claro, en el... El laboraje, wow, una pista para finalizar, pero ¿y dónde pa? Y al final, ya no me acuerdo quién, quién lo... Quién lo, lo propuso, pero al final tenemos, tenemos una parca ¿no? Y salió de ello una parca bici que el segundo año había un booking de bicicleta y tuvimos cambiando ya tenemos va racha ¿no? Por hace buen tiempo, bicicleta, si en fin, pero eso también de que hacerle partícipes. Ahora, por ejemplo, estamos con el rey del de ayuntamiento, nos va a poner un un arenero con ruedas, pues ellos están decidiendo el... ¿y qué hacen con las ruedas? pues están pues, diseñando ¿sabes? el modelo, cómo las quieren colocar en, teniendo en cuenta los elementos de seguridad que como docentes tenemos que tener pero ellos están participando luego, pues, Mario, ¿te cuentas eh, la asamblea, por ejemplo? pues cuando por ejemplo las ruedas eh, nos trajeron unas ruedas de coche e hicimos hace poco una asamblea para ver qué hacíamos con ellas y salió que eh jugamos eh, para los niños y los mayores y en la asamblea también al principio curso eh, nos diciendo los que vamos a hacer este año, qué os parece los profesores ser nuevos, si se ha o no y eso y todo eso, las normas en un en de asamblea que las normas que después vamos a, a poner de, de Censu, lo que ponemos es que lo sí. establecen, pues las firman todos. Cuando uno se lo olvida, pues ahí está el cuaderno, ve, pero tú firmaste. O sea, que haya ese compromiso también por, por escrito. Y luego, la constitución escolar, pues este año, por ejemplo, no la. No la Nos hemos cambiado. Hay, hay años que añadimos o cambiamos a alguna norma y, y cada dos años bajamos todos los del colegio a firmarla al ayuntamiento del pueblo. Ahí tenéis esa foto en el ayuntamiento del partido, por más para que eso de la Constitución Escolar, y en diciembre aprovechamos el día de la Constitución, pues la semana, entonces la, la Constitución se aprueba cada dos años, pero se revisa por todos los años. Ahora, pues, el, 20, en el 20, el 20, día de los derechos de la infancia, estamos revisando los derechos, y aquellos derechos que ellos ven, que no los tenemos en nuestra Constitución, pues se van introduciendo cada año, y cada dos años bajamos el fundamento, invitamos a familias, y toda la comunidad educativa y se firma por todo el alumnado esa constitución que se llevan a su casa y la tienen muy en cuenta porque pues, no sé qué norma no hay una corte la constitución no sé qué artículo de edad pero no podría ser el recreo por, por el derecho a jugar claro, Pues si tenemos derecho a jugar es el recreo en tiempo de hoy no puede ser que se quede y eso lo aprueban ellos ¿por qué? porque lo han visto en los derechos de la infancia y lo que se ha dado esta mañana, si no, queremos crear que esto, hay que confiar en ellos y, y hacerlo, ¿no? Y luego, pues eh, ellos dos son mediadores, Entonces, desde hace ya unos años, ya hago mediación escolar, que a la mediación escolar, pues los pequeños conflictos que surgen, ellos ayudan a, a resolverlo, al contrario cuenta. Pues cuando unos un, un niños tienen un conflicto de lo que sea, nos eh, juntamos los mediadores y, y los niños del conflicto, y algunos se han visto algo. Eh, y juntamos y hacemos las horas de mediación, que eh, en el nos cuentan cada uno su historia. Y después, eh, los mediadores lo único que hacen es dar ideas para tener no un problema. Pero los únicos que tienen que. Eh, que nosotros solo damos ideas no arreglamos el problema ni nada, ellos piensan cómo se puede arreglar el problema que, que se llama en este caso. Y es confidencial, es toda una carpeta que se lagra, se firma, ¿verdad? Y nosotros no tenemos acceso al problema ya no te encuentras en el recreo, que estando juntos ahí almorzando, el ¿y no jugáis? No, ¿y eso? Porque en mediación acordamos que vamos a almorzar juntos. Bueno, pues, pues no sabes por qué, <risas> acordamos que para terminar pues, este conflicto pues ellos saben que eso es confidencial y eso sí, eh, si estamos en clase de matemáticas y vienen a hacer mediación, en ese momento salen los mediadores y los tienen conflicto, porque es importante eh, ellos que son bibliotecarios si vienen, estamos en clase eh, y vienen a presentar libros en ese momento se detiene la clase y atendemos a la presentación de las novedades porque si entraran los mediadores a resolver un conflicto y les decimos ah no, espérate, estamos haciendo ejercicio, ven, eso ya no es tan importante, pero ellos igual no son conscientes. Pero cuando entran al aula y dicen que venimos a mediar, pues se detiene todo, eh, ven que esto es importante, claro, que vemos la convivencia en el centro. Y el año que viene quieren ser mediadores y quieren ser bibliotecarios, porque ven que hay algo importante en el centro. ¿vale? Luego, ya por, por último, el, cuidamos la, las personas, pues ya veis que estamos dentro de la carrera solidaria que hacemos todos los años. con con 6 de Chile, y para nosotros un poco lo más importante sería la Escuela Amiga de UNICEF. Estamos también dentro de la Escuela UNESCO, en fin, pero de la Escuela Amiga de UNICEF pensamos como centro enredado, en Redate en y el año pasado, fue el año pasado, sí. Yo creo que pues, fue hace, hace dos pues desde UNICEF nos, nos manifestaron que, que por qué no nos hacíamos Escuela Amiga de, de UNICEF, que digamos pues recaudamos dinero para Aprovechamos el festival de invierno que hacemos, pues se recoge de manera voluntaria de la familia y ese dinero va destinado a, a UNICEF. Entonces, ¿por qué no, qué no aporta UNICEF para pues, trabajar los derechos de la, de la infancia? Que el año pasado viniera a de la vega a, a nuestra pequeña localidad a presentarla, a, a, a darnos nuestro diploma, a acoger la vía UNICEF, que salga en prensa, que somos importantes, a UNICEF, pero pues, nosotros no queremos llegar al mundo mundial, con que salga en el periódico de la comarca, para nosotros es suficiente para que las vecinas y vecinos de París conozcan lo que estamos haciendo en la, en la escuela. Entonces, ya para finalizar, Carmelo, y todo esto os preguntaréis, esto porque, pues no sé si conocéis el libro nombre que usaba Álvaro, es de no. pues presumo lo voy a leer, eh, cuenta la, la experiencia del autor que viajaba por una zona de, de los Alpes y esto es el paisaje que se encontraba, ¿no lo veis? Pues un paisaje desolador, ¿no? Y, y en esa ese Andurra, andurreando... Por el monte, porque se encontró con un pastor que iba seleccionando semillas y iba plantando bellotas. Y después de una comida, nos cuenta, tras la comida de mediodía, reanudó la selección de semillas. Supongo que fui muy insistente en mis preguntas, ya que respondía a todas ellas. Llevaba tres años plantando árboles de cereal. Había plantado 100.000 bellotas. De las 100.000, habían veinte 20.000. De esas 20.000, contaba con perder la mitad a causa de los roedores o de los designios imprevisibles de la producción. Así pues, quedaban 10.000 roble que crecerían en esa tierra desolada. ¿Qué estamos haciendo con todos estos proyectos? Pues sembrar en Bray, en, medio, en Mario, resto de compañeras y compañeras, estas familias que el día que tengan las condiciones adecuadas de temperatura, humedad, pues germinarán uno. Pero yo creo que entre todas las asociaciones, como nos están contando casos, ayuntamientos, colegios, familias, entre todos tenemos que ir en esta, en esta línea de participación. Y ya para finalizar, pues invitarlo a... Pues, esta está nuestra página web del colegio, está nuestra ventana a, a, al mundo donde compartimos todo lo, que, todo lo que hacemos y acabo con la lectura del, del artículo 14 de nuestra Constitución Escolar el colegio está abierto a la participación de toda persona que nos quiera enseñar y nos ayuda a mejorar nuestra educación por tanto está ahí y a venir al colegio de personal. no voy a defender yo el 11, desde luego, pero el alonce se recoge, las habilidades cognitivas no son es necesario adquirir competencias transversales como el pensamiento crítico, la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar. O sea que en los centros no estamos haciendo nada que sea extracurricular, es todo curricular. Así que en nuestro caso hemos dejado de lado los libros de texto, nos centramos en trabajo de proyectos que para ellos son significativos, le ven un sentido a lo que hacen. Quería contar la experiencia de Malala. Antes de que concedieran el premio Nobel, eh, llegó de Atlantic Internacional una propuesta de, de apoyo al caso de, de Malala. Entonces se mandaron postales desde el centro a Londres, que es donde estaba ella, en el apoyo. Pues al año siguiente le concedieron el premio Nobel de la Paz. Eh, bueno, se me ponen todavía la, la, la piel de galla. Cuando llegó el alumnado, eh, en ese caso estaban trabajando en, en ciudadanía, en educación por la ciudadanía, que habían visto en las noticias que a Malala le habían concedido el premio Nobel, cuando nadie sabía quién era Malala. Entonces, para ella, esas postales que se enviaban a, a Londres, pues adquirió todo el significado: todo el significado de por qué se le decía que tenían que escribir con buena letra, sin falta de ortografía, todo eso es curricular. En vez de hacerle la página 25 del libro de lengua, donde dice, escribe una carta a, a, a, a, a, sin sentido, pues todo lo que hacemos en el colegio es contenido curricular. ¿Cuál es nuestra dificultad? Un decía Carmelo, que nos encontramos. Ojalá eh, nos encontráramos que la transición, para nosotros el principal problema que tenemos es la transición de estos niños de primaria a secundaria. Porque si, si, secundaria está en secundaria están las clases más. Si hablamos con los profesores de secundaria, ellos están deseando trabajar en esta línea, pero no tienen las condiciones adecuadas. Lo que decía, la movilidad del profesorado en de la también cambia un 60% todos los años. El profesorado, es muy difícil la discontinuidad. Y un macrocentro masificado. Entonces, eh, nos alegramos, nos hemos enterado de que la Almunia, doña Godina, pues está en el proceso de eh, ciudad de amiga de la de infancia. Ojalá sea eh, la Almunia la comarca ciudad amiga de la infancia para que este proceso no quede solo en, en el colegio, al partido ya ha manifestado que también quiere ser ciudad amiga de la infancia para que tengan este proceso de participación, tenga continuidad en el ayuntamiento, tenga continuidad en el instituto, en la zona, allí donde, en su, en su entorno. Para nosotros eso sería el ideal. Y ya termino. Cambiando. No voy a contar al final del hombre de que preguntaba árboles. ¿vale? Eh, este era, acordado, el paisaje de Solador que, que se encontró, al cabo del año, ya llegando de volvió por la, por la zona, y este fue el paisaje que se encontró. Entonces, no estamos hablando de quimera, la utopía, sabéis que la utopía es lo que nos permite ir avanzando, ¿no? entonces es un poco la línea que, que queremos, no, sin más preguntas, no me sigo preguntando. <risa> <risa> Gracias para todos. Que... <risa> si no video. No, y un gran poquito, explicar, poquito, perdón, no les hemos dejado el tiempo suficiente para que nos indicaran bien, están colgados ahora en la red, con lo cual eh, les invitamos a que Puseen en ellos y también está en la red del en que más. Eh, si les parece, eh, dejamos, porque es el jefe además, a Javier, le agradecemos este foro y que diga lo que hay después. Bueno, pues nada, muchas gracias a la mesa. Ya lo siento que no haya más tiempo, pero, pero bueno, se nos ha descuadrado hoy en este partido de la... Agradezco vuestra participación y solamente en el nombre del Gobierno de Aragón de la Dirección General de Participación Ciudadana, agradecer el éxito, sobre todo la convocatoria que estamos haciendo en el pico de máximo 165 personas la infancia y sus derechos y su derecho a participar nos convoca cada año y sigue generando una energía que yo siempre digo que es diferente a todo lo conocido porque hay hay redes que que nos mueven y que nos conectan también con el niño y niña que, que seguimos siendo y que nos ayuda también a avanzar en, en facilitarles el derecho a, a participar, a tener voz y contribuir a su comunidad. En este sentido, es agradeceros vuestra asistencia a todos los que habéis participado. Que os guardamos un regalito por ahí y luego, como ha como planteado la consejera al principio, en la nueva estructura del Gobierno de Aragón... Eh, y por darle una coherencia con el ciclo vital de los chavales y chavalas, se va a llevar esta línea de trabajo al Instituto Aragonés de la Juventud y se va a trabajar lo que está infantil, adolescente y juvenil, como un todo, y yo seguramente eh, me trasladaré también con mi plaza para allí, o sea que nos seguiremos viendo y encontrando y seguiremos vinculados eh, hasta donde queráis y queramos. O sea que gracias, un aplauso a la mesa y un aplauso por...